chicos bienvenidos a PASI hoy vamos a ver espacios vectoriales que se incluyen dentro de la asignatura de estructura algebraica entonces eh, simplemente en este vídeo lo que vamos a ver son las dos propiedades que tiene se dice que un conjunto V V por el vectorial es un espacio vectorial sobre un cuerpo K Sí, tiene dos propiedades. La primera es que con la suma, aparte de cumplir esto, que es cuando sumemos dos vectores de este conjunto, este conjunto con la suma sea un grupo abeliano. Aparte de esto, tiene que ser un grupo abeliano, que ya recordáis en el vídeo que hicimos sobre estructura algebraica. Eh, para que sea un grupo abeliano, tendríamos que cumplir la eh, aso propiedad asociativa, el elemento neutro y el elemento simétrico. ¿Vale? Si no recordáis bien, podéis ver el vídeo de estructura algebraica donde explicamos el grupo Aparte de esta primera propiedad, tenemos que tener en cuenta una segunda, que sería con la multiplicación, donde se cumpla esto que tenemos aquí. ¿Cómo os lo explicamos sin, sin v, sin k, sin los por, con un ejemplo muy sencillo? Esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos, por ejemplo, el conjunto... R cuadrado, ¿vale? Es un conjunto R cuadrado donde ese conjunto, los componentes que componen precisamente este conjunto, tienen dos componentes. Veamos, por ejemplo, el 1 y el 2. ¿Vale? ¿Y qué quiere decirnos esto de aquí? Que cuando nosotros sumemos la primera, el primer elemento con, por poner otro, con el segundo, el resultado, tiene que ser un elemento de este propio conjunto ¿vale? Entonces en este caso sería 1 más 1, 2 Y 2 más 3, 5 El 2, 5 también pertenece a R cuadrado Ya que estamos cogiendo todo la todos los elementos que tienen dos componentes sin ninguna restricción Entonces todos estos pertenecerían al conjunto V Que en este caso es R cuadrado entonces, la primera, como vemos, se cumpliría. Y la segunda, simplemente nos dice que cojamos un cuerpo, acá es un cuerpo. Si no recordáis lo que es un cuerpo, podéis ver el vídeo de estructura algebraica donde explicamos el cuerpo. Si recordáis bien, el conjunto de los números reales era un cuerpo con la suma y la multiplicación. Entonces, podemos hacer esto. Tenemos el 3, porque es un elemento de los números reales. Aquí tenemos la multiplicación. Lo multiplicamos, y ahora tenemos que poner un elemento de R cuadrado. Podemos poner, por ejemplo, el 1. 3, de nuevo en este caso el resultado sería 3 9 y este elemento pertenece a R cuadrado que es V por tanto estas dos propiedades se cumplen está mal decir que se cumple siempre porque solo lo hemos probado con 1 pero esto es un pequeño ejemplo para que entendáis qué quieren decir estas dos definiciones, ¿vale? Es simplemente un pequeño ejemplo A partir de ahí habrá que hacer eh, varias demostraciones para decir que efectivamente R cuadrado es un espacio vectorial sobre el cuerpo R ¿Vale? Pero eso ya lo dejaremos hacia más adelante Pues chicos, con esto queda explicado eh, los espacios vectoriales Si tenéis alguna duda o que lo he explicado un poco raro pues me lo decís y os contesto todas las preguntas que tengáis Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!